En esta ocasión traemos nuevamente el Unboxing de Burst of Destiny Buscando a ver si podemos Conseguir una base ya sea de sol Sol o y Unbox Burst of pues, de los... pues bueno vamos a empezar También ya les debe aparecer el tema de lo que es El checklist de lo que estamos esperando Entonces me voy a ir muy rápido con las eh, normales aquí Spirit Sun Sol Aspis este no es tan bueno Rocket Caliber aquí está Robina una menos, esta es la que estábamos buscando. Destino giro de Niger. Wow, perfecto. Chichao. Este no lo teníamos y nos va a venir bastante bien. Eh, estuve yo preguntando por varios y, y pues si sí, nos salen bastante elevado el precio entonces muchas muchas de estas estrategias se van a jugar de dragon dragón machina force magic fin heavy interlock y eh, pues si no les sale la carta que esperan, pues sí les va a salir una carta que les puede servir en su estrategia. E incluso si nos sale un Destroyer Phoenix Enforcer, pues tal vez lo podemos cambiar. Y al menos en esta caja ya nos salió uno de, de los que estábamos buscando. And there is Anna Snow. Este ya lo teníamos, creo. Founderison de Tremendtown. Son bienes. Snowing. Aquí está. Founderison de Magnificent Map. Este también lo estamos buscando. Peace and the Scurisy Flagship Supernatural Danger Zone Uncle Beaton of y Sor Sol, el Strategies Long Joan, también lo estamos buscando. Muy bien. Andreas and Explored Wings. Sorsoy aspis. Wow, este no nos había salido, pero también es una carta súper buena. Andrés y and Me parece que ese también lo estamos buscando. Reptilean Ramifications. Sword Emergence. También lo buscábamos. Sorsold Secret Summit, Bañanet Punisher. Este no nos había salido. Era Sorsold Secret Summit, Stainer Glass of Light and Dark. aquí hay otra heavy B trooper, mighty neptune y aquí fin news click, este tampoco nos había salido En... Bueno, ese ya tenemos dos. Talla, talla de... también nos faltaba uno. Melusin. Twin Trouble Sony. Es un Cradle, perfecto. Pues bien, bien, la bien, la verdad Aún nos faltan algunas cosas, pero bueno, vamos a seguir intentando.